a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, hoy en Halloween he querido hacer un vídeo especial, una entrevista muy especial a un amigo, a un compañero que hizo el servicio militar en el ejército de tierra y aquí en un cuartel en Cartagena, en Murcia, pues fue piloto o conductor, vamos a decirlo así, de un tanque M60 americano. él nos va a contar lo que fue su experiencia tanto como conductor y bueno, lo que eran las compañías, cómo se formaban y en fin, todo lo que ello todo lo que él vivió y la verdad es que es una experiencia y unas anécdotas pues, muy bonitas. Bueno, sin más, no me entretengo más y os dejo con la entrevista. Mi amigo Mario con todos vosotros y bueno, espero que os guste y quedaos hasta el final, os va a gustar mucho. Bueno, vamos a dar la bienvenida aquí a, a mi compañero Mario que he comentado y hablando del, del tanque M60, pues hace tiempo me comentó él en una conversación que tuvimos, me sorprendió bastante que él cuando hizo, hizo el, el servicio militar, pues tuvo de conductor de un M60 y bueno, lo voy a presentar, aquí está mi compañero Mario. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, me llamo Mario y hice la mili en el año 92, soy del cuarto del 92, el reemplazo en Ejército de Tierra y me destinaron al Regimiento de Infantería Mecanizada España 18, que estaba aquí en gorra en Cartagena, eh, y a una compañía de carros, a la cuarta compañía que se creó, pues cuando trajeron los 11 carros que nos trajeron, 11 M60, que nos encargamos pues, de ponerlos en servicio y, lo primero que hicimos evidentemente fue pintarlos porque venían con el mimetizado original americano y luego posteriormente modernizarlos. Eh, era el M60A3 y llegó a pasar a uno porque le pusimos nosotros, estuvimos instalándole los visores nocturnos y algunos elementos que, para modernizar el carro y, y tenerlo operativo. Y una cosa más que te preguntar preguntar, Mario, el, el, tú cuando hiciste el servicio militar era, bueno, para los que no lo sepan, el Mario reemplazo era cuando la, el, el, el servicio militar en España era obligatorio y, claro, el, hoy en día el cuartel ese ¿no? se le conoce como el RA-73, ¿no, Mario? Sí, ahora pasó a ser un regimiento de artillería antiaérea, el RA-73, eh, lo que había antes… Eh, ...se ubicó en otras localizaciones... ...se fueron a Zaragoza y parte de ellos se fueron a Valencia. Uh -huh. Y ahora, claro, eh, antes era España 18... ...que era un regimiento de, ¿cómo era? El Regimiento de Infantería Mecanizada España 18. Ah, vale, vale. Y aparte, bueno, aparte de los M60 había más carros, ¿no? El, eh, me comentaste, el francés. Sí, teníamos el AMX 30, había tres compañías de AMX 30... ...tenían 11 carros cada una, eran 33 carros de combate AMX 30... Y luego la cuarta compañía, que era la que estaba yo, que teníamos 11 carros M60. Ah, estupendo. Y bueno, cuéntanos un poco qué es lo que hacías tú en el M60, porque como has comentado, bueno, ahora tú, tú me lo comentas, qué puesto desempeñaba, cuál era tu labor y qué tipo de mantenimiento hacías, maniobra bueno, en fin. Pero sobre todo, ¿cómo era conducir un M60? Bueno, eso es una sensación, vamos, que no se puede escribir es como llevar un algo que, que, que no hay lo pare, no hay lo pare, eso es subes por pendiente de, de, de que, que parece imposible que un, un carro de combate con lo que pesa, de 40 o 50 toneladas que pueda subir por esos sitios y luego pues marcha atrás no ves, evidentemente marcha atrás el jefe de carro te va diciendo te va dando indicaciones y yo tuve la la experiencia de marcha atrás me dijo el jefe de carro, Mario, un, un pino, un pino, no lo oí. Bueno, el pino no me lo lleve para adelante. El pino el pino era más grande, vamos, yo, yo lo siento mucho, pero el pino ese me lo llevé con el carro de combate para adelante. Y ni te enteraste por lo que me comentan ¿no? El carro ni se enteró, vamos, ni, ni se movió siquiera. Y la conducción, ¿cómo era el desarrollo? ¿Qué tipo de mecanismo usabas para conducir el tanque? Es decir, para virar, para ir marcha atrás, en fin. Teníamos tres visores frontales. El asiento se podía elevar para sacar la cabeza, podía sacar la cabeza perfectamente por la escotilla. Llevaba una pequeña escotilla y luego, cuando cerraba la escotilla, tenías tres visores y el asiento era regulable en altura. Tenías tus pedales, podías acceder a ellos, tenías tu volante para llevarlo y luego tenías una, una pequeña una marcha para, para meter la marcha atrás. Era lo único que llevabas. En el carro de combate podíamos ir tres o cuatro personas: el conductor, evidentemente, el jefe de carro que va la, en la torre. Y luego podían ir dos personas de cargador y otro de tirador. Uno se encargaba de disparar y el otro de recargar. Y, en algunos casos, el mismo cargador hacía de tirador también. Podían ir tres o cuatro personas. El armamento que llevábamos, el conductor llevaba pistola, el jefe de carro también, y el cargador tirador llevaba de aquella una ametralladora, una Z70, que ya no existe, estaba de baja. Bueno, eso por, al armamento portátil, ¿no? Aparte el, aparte del cañón que me comentaste de 105 no, sí. milímetros, y ahora me, eh, te, te quería comentar qué tipo de proyectiles, pero aparte, por ejemplo, eh, llevaba también una ametralladora. Sí, llevaba dos ametralladoras, llevaba una Browning, la torreta una 1270, y luego aparte llevaba una MG, una MG762. ¿Y los proyectiles, qué tipo de proyectiles usaba yo de aquella época? Eh, teníamos principalmente los de carga hueca. Era lo que usábamos. Y cada vez que íbamos a tiro, siempre teníamos que avisar y teníamos una compañía auxiliar de bomberos porque eh, había mucho peligro de que cada vez que disparabas eh, ...prendieran los matorrales que había al lado. Es impresionante ver cómo dispara un carro de combate. Entonces, las cargas huecas de por sí tienen ese peligro, ¿no? Bueno, un proyectil perforante, hasta que no atraviesa, ¿no? más o menos no puede. Pero una carga hueca es muy parecida a lo que son las balas trazadoras, por ejemplo. ...que incluso los propios casquillos, ¿no?... ...bueno, los casquillos se quedan dentro, ¿no?... Sí. ...claro, es decir, ¿no?... ...es como una pistola que tú tienes tu ventana de expulsión... ...y, y bueno, ¿qué tipo de maniobras hacías?... ...¿a dónde ibais? Hacíamos varios tipos de maniobras... ...principalmente, eh, al lado de Tentegorra... Tenía, eh, ...hay un, un barranco con varias pinadas... ...y el barranco Los Sánchez se llama... ...y hacíamos maniobras, la, las primeras maniobras las haces por ahí... ...para habituarte al carro... Y luego ya hacíamos maniobras con otros carros de combate y con otras unidades. no íbamos a Chinchilla, en Albacete. Y ya hacíamos maniobras con BMR, con TOAS, con tanques. Ya eran maniobras coordinadas y que nos tirábamos unos 15 días allí de maniobra. 15 días ahí en campo, con campaña montado, todo. Es decir, de dormir poco, ¿no? Dormir poco y un frío, vamos, eh, espectacular el frío que puede hacer en Albacete, aunque no se lo quiera nadie. Eh, y vamos, eh, a los 15 días volvías que parecía un náufrago, con una barba de, de 10 días y duchándonos con agua fría, eh, vamos, te tenías que duchar a las 6 de la mañana a las 7 y el agua te caía en botellas y te caía a echar cubitos de hielo. Pero vamos, eh, con 20 años te lo comes todo, vamos. ¿no? Claro, con 20 años, pero es que era el servicio me obligatorio encima con lo poco que pagaban. Estamos hablando de aquella época, todavía estábamos con los ¿no? Sí, estábamos con los euros ya, ¿no? Sí. Pero eran poquísimo, En fin, hoy en día el ejército de esas cosas ha cambiado bastante. Pero vamos, en general... Eh, y bueno, ¿dentro el ruido eh, a la hora de conducir? El ruido, llevas tus cascos eh, de, y tu comunicador con el jefe de carro y no no, es tan, no se nota tanto el ruido. Incluso al disparar tampoco se nota el retroceso del carro, del cañón, se nota cuando disparas. Pero realmente ruido no hay mucho. Llevas tus cascos y vas a aislado. Y nada, tiene una experiencia inolvidable, ¿no? Que, con, bueno, ya para terminar, eh, que ¿con qué parte positiva o qué lo que más te...? Bueno, si es que incluso lo negativo, los bueno, lo negativo también ha hablado de las maniobras, de lo mal que lo pasaba, el frío, que seguro que irías con con, con, ¿cómo hay? ¿Con raciones de campaña o? Sí, íbamos con raciones de campaña, evidentemente. Y muy bien, yo la verdad es que hice un servicio militar muy bueno, yo me lo pasé muy bien allí, eh, unos compañeros magníficos, ...y la verdad es que aprendimos muchas cosas... ...que luego me ha servido... ...para mi vida profesional después... ...y vamos... ...yo lo recomendaría yo... ...ojalá, ojalá volviera a, llegar a aquella época... ...porque me lo pasé como un enano. Muy bien, pues... ...en fin, en una experiencia positiva... ...y... ...ya nos gustaría mucho de nosotros que jugamos aquí... en ver, pues, tener la experiencia de poder... ...conducir un carro de combate... ...incluso estando dentro disparar, y bueno, en fin, a lo que nos gusta, a lo que nos gusta esto. Eh, en fin, la verdad es que una entrevista muy, muy gratificante, muy, muy chulo lo que nos han contado, y bueno, si alguna de todas manos nos quiere contar, para terminar, eh, pues lo que tú quieras. Pues nada, una experiencia, ahora estoy en otro, en otra historia, pues he continuado en las Fuerzas Armadas, pero en Marina, pero vamos, que se lo recomiendo a todo el mundo. Yo me lo he pasado muy bien y, y vamos una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues nada, para finalizar, bueno muchas gracias Mario por esta experiencia. La verdad es que me sorprendí bastante el día que me lo comentaste. Y claro, pues, en fin, él también oraba de que yo también con el canal, pues en fin, este, este tipo de cosas que hacemos todos aquí, lo que nos gusta es el, el World Thunder y lo que es el, los juegos de, de tanques. Pero vamos, cuando me dijo, cuando todo un M60, me digo yo, oh, ¿qué me estás contando? Pues nada, en fin, darte las gracias Mario por esta entrevista, eh, la verdad es que ha sido muy gratificante y nada, estupendo, tío no tengo palabras, la verdad es que una experiencia que a muchos de nosotros ya no me hubiera gustado compartir. Bueno, pues nada Mario, darte las gracias y nada, dejo que te despida. Bueno, muchas gracias a ti y por darme la oportunidad de contar un, una pequeña experiencia.